Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, Bienvenidos una vez más al canal Amada Umbanda Mi nombre es Edgar Rivero, desde aquí Montevideo, Uruguay Y hoy, querida gente, eh, les traigo un tema más Que va a sonar bastante controversial eh, Que va a resonar mucho, ¿no? Eh, pero aquí, en este canal, eh, no tenemos pelos en la lengua y eh, aquí hablamos directamente eh, cuáles son nuestras ideas y pensamientos, ¿bien? Y hoy voy a hablar eh, sobre eh, unas, un, unas entidades que trabajan dentro de lo que es la Kimbanda. No estamos hablando de la línea de Umbanda, sino Kimbanda, ¿bien? A donde llegan los Eshú, los Pombashiras, ¿bien? Y quiero desmistificar un poco lo que es eh, la creencia hoy en día en la mayoría de los templos o en el colectivo de las personas ¿no? en cuanto a la creencia de lo que son en estas entidades. Bien, eh, bien, eh, por una suerte de ignorancia, bien, de desinformación o muchas veces por, eh, conveniencia eh, en la mayoría en muchos de los templos no que se cultúa prácticamente solo la umbanda digo perdón la quimbanda. bien que est esta línea ha ido tomando mucha fuerza estos últimos momentos y desgraciadamente no por su eh, eh, no se ha ido ganado terreno porque sea una línea que la gente la quiera porque le hace bien o porque le guste hacer bien a, la, a las personas o a, los, a la gente que generalmente participa ¿no? de estas sesiones sino más bien por el morbo tanto del lado de adentro como del lado de afuera un poco de morbo eh, de depravación Bien, pues, ¿qué pasa? En la mayoría de las, de las mentes de las personas, ¿no? tanto neófitas o gentes que miran desde afuera una religión ¿bien? o el culto, eh, tienen en el pensamiento cuando escuchan o oyen hablar de la palabra Pombashira. Ya se le viene a la cabeza muchas ideas erróneas, equivocadas, sobre lo que fueron en vida estas entidades o lo que deberían representar después de esta. ¿no? Eh, obviamente, eh, cuando uno ve el comportamiento de los supuestos mediums, ¿no? mientras eh, se llevan a cabo las sesiones, los ritos, eh, el comportamiento deja mucho que desear, ¿bien? ¿Por qué? Porque se muestra a las pombayiras, ¿no? Como mujeres sexuales, ¿no? Sensuales también, pero más bien sexuales, ¿por qué? Porque muestran eh, un lado bastante pervertido, ¿bien? Eh, un comportamiento, eh, como podría decir, eh, bastante po poco ético de parte de una mujer, bien. Eh, y este es, es eh, el de estar eh, refestelándose, eh, rozándose contra un hombre, bien, en, la, en, en una sesión a donde hay entidades no entidades las entidades que son son espíritus no y los espíritus no sienten deseos sexuales bien eh, veamos eh, un momento son espíritus es, no son materia bien no sienten deseos carnales porque ya desencarnaron bien y no me vengan con que de nuevamente toman el, el cuerpo del medium totalmente, no, mentira, no toman el, el cuerpo del medium totalmente, es, es una colaboración lo que pasa entre el medium y la entidad, bien, el medium en ningún momento pierde la conciencia, pierde la percepción de lo que sucede a su alrededor, bien, otra cosa es que haya movimientos involuntarios bien, que hable que esa entidad hable a través de su boca bien y no sea el medium el que se esté expresando y otra es que el medium pierda totalmente la conciencia ese es otra otro asunto totalmente diferente bien. entonces no vengan con que la entidad eh, toma el cuerpo del medium y empieza a sentir el, los deseos sexuales a través del cuerpo del medio, eh, lleva, llevando a, a esta entidad a refesterarse, a, a ejecutar movimientos sensuales, ¿bien? Eh, tomando en cuenta que es, estas entidades en vida jamás fueron prostitutas bien no fueron prostitutas bien o mujeres de la calle eh, lo digo así con, con bastante bronca lo digo liberadamente porque distorsionan ensucian, embarran lo que es una religión, un culto, que fue, que fue hecho, que fue eh, para el bienestar de la gente. Bien. Un una Pombayira, no necesitan un, un vestido de seda vislumbroso, con escote. Un ayuno precisa un traje. ...como casines y galera... ...no, una entidad no necesita todo eso... ...si las entidades bajan... ...al, al culto, a las sesiones... ...hacer caridad... ...no bajan para... ...para... Eh, ...exhibirse... ...o parecer que vienen de un cumpleaños de 15... ...¿bien? ...las entidades bajan pura y exclusivamente... ...tanto en la línea de Umbanda... ...como en la línea de Kimbanda para hacer el bien, practicar la caridad, bien, como desde el inicio de esta religión, se especificó exactamente, que bajaban, para, eh, ayudar al pobre, al rico, al negro, al blanco, ¿tá? sin importar su etnia, sin importar su credo, ¿tá? entonces no me vengan que, que ahora los Seyú tienen que vestir eh, con traje, con galera, como casine, y las pombayeras con vestidos así, este, provocativos, con grandes escotes, luciendo todo. ¿tá? Una entidad no necesita eso. ¿Para qué necesita una entidad lucir vestidos y ropas finas? ¿Para qué? Por eso digo que eh, esta parte de la religión es una depravación, ¿bien? Y lo digo así a boca de jarro, no me da vergüenza ni miedo de decirlo, porque es la pura verdad, ¿tá? Es mi concepción y la sostengo. Critiquen o no me critiquen, es así, ¿está? Una entidad, un ser espiritual desencarnado, que ya no forma parte del mundo material, sino del espiritual, no precisa no precisa bienes materiales, bienes materiales, no necesita. No, no precisa vislumbrar a nadie, es por eso que le, las sesiones de Kimbanda han tomado fuerza, porque la gente lo toma por el lado de la depravación, por el lado de lo pituco, bien, eso es lo que le atrae a la gente, pero no porque quiera ayuda o porque quiera salir adelante, no, es simplemente eso, que es banalidad va vanalidad, es eso, y puramente eso exclusivamente, bien, ahora una aclaración que tengo que hacer que yo he hablado con mucha gente y, por Dios, se me han caído los dientes de la, la sorpresa, ¿bien? A mucha gente que le he preguntado que para ellas, ¿qué quiere decir pomba giras? O que son unas pomba giras. Me dicen, bueno, fueron prostitutas. Y, y yo les pregunto, ¿y por qué pensás que fueron prostitutas? Ay, porque la palabra lo dice el nombre de ellas, pomba giras, eran giras. A ver, por Dios, por Dios, ignoran el significado del nombre de, de esas entidades. Veamos, si vamos del portugués al español, bien, al español latino o el español madre, Pomba, si trasladamos pomba del portugués al español, es paloma. Y si llevamos gira del portugués al español, es girar, girar, de dar vueltas. Bien, y si aunamos esas dos palabras, el término correcto es Paloma, paloma que gira, paloma que gira, no prostituta. Y muchas veces, ah no, porque la palabra gira es eso, es prostituta. O porque a mí me dijo tal pai, o a mí me dijo tal mai. Se caen de puro ignorante. O a veces no por ignorante, sino porque a esos pais, tales pais o tales más les conviene el morbo, eh, la depravación, porque es lo que más llama a su templo, y llama a su templo, eso significa esto, ¿bien? Es, ese es el problema de la religión, de todas las religiones, porque el dinero, eh, la banalidad, eh, todos esos males, es lo que están hoy en día estropeando una religión bien y la umbanda o kimbanda no es no escapa a ello eh, bueno gente eso fue todo por hoy eh, espero que este video haya sido por lo menos esclarecedor o les haya sacado alguna que otra duda eh, sobre lo que esas son estas entidades bien eh, Disculpen la exaltación, pero cuando toco estos temas no me queda de otra, porque saco todo el triperío que tengo encima, ¿bien? ¿Por qué? Porque es decepcionante, desilusionante, ¿bien? Eh, ver como una religión tan hermosa como es la Umbanda, la Quimbanda, ¿no? Sean ensuciadas por, por la conveniencia banal o o monetaria de, de entre comillas religiosos que lo único que buscan es eh, lucrar, monetizar con la religión, bien robarle a sus hijos de religión, bien estafarlos y ya de paso enseñarles cosas que nada, pero que nada que ver. Bien, bueno, un beso y un abrazo bien grande, que tengan un lindo fin de semana. Y nos estamos viendo la próxima semana aquí en el canal Amada Banda. Aquí se despide Edgar Rivero y bueno, nos estamos viendo. Chau chao.